Buenos días, bueno, buenas tardes. Leni Ketabain, Suegu, la sindikatu Gombiad Chiagatik, Veneta Esker, Bioches. Es un placer estar con vos, Novoso Congreso. Y lo primero, felicitar a los compañeros de la dirección, tanto saliente como entrante, y a todos y todas vosotras que estáis aquí, que sois realmente quienes sois la, la parte importante del mundo sindical. ...sin los delegados y sin las delegadas, y nuestra militancia, los sindicatos no somos nada. Lo, lo primero... ...y porque la solidaridad es la ternura de los pueblos... ...y para el pueblo vasco, todos los pueblos aquí presentes... ...Galicia, Cataluña, Sáhara, Palestina y los demás pueblos hermanos de Europa, África y América... Desde el sindicato LAB y desde su renovada secretaria general, queremos hacer, haceros llegar nuestra solidaridad como pueblo y nuestra solidaridad de clase. En un momento en el actual que los pueblos del mundo tenemos el gran reto de conquistar el futuro, en especial los pueblos y naciones sin Estado, debemos lograr mayorías, los instrumentos y facultades para que tengamos la capacidad de decidir ...los temas económicos y sociales, avanzando en el camino de la soberanía... ...que nos lleve a conseguir un Estado en el que diseñemos nuestro propio modelo... ...en defensa de nuestros intereses de clase obrera. En este contexto de imposición por parte del capitalismo... ...de un modelo de globalización imperialista al servicio de las grandes corporaciones transnacionales... ...que supone precariedad, paro, pérdida de derechos y salarios... ...contratación temporal y parcial, flexibilidad, aumento de la economía sumergida desigualdades sociales y de género, mayores tasas de accidentes, enfermedades profesionales y muerte. Y para ello, el sistema utiliza todo lo que tiene en sus manos para aumentar sus beneficios y socializar las pérdidas. Gobiernos títeres y corruptos, sindicatos de acompañamiento y diálogo social, policía armada y medios de desinformación que crean la corriente de opinión y mantienen el orden dominante. Capitalista y heteropatriarcal. Eso lo vemos en, la, en una foto de una denuncia que con cierto tono humorístico me mandaron hace poco, de una frase escrita en un muro de una ciudad galega que decía "Amancio Ortega es un trabajador, los estibadores unos privilegiados y tú clase media». Eso es lo que nos quieren hacer creer. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Porque su objetivo no es otro más que mantenernos dormidas, Hacernos creer que la historia está acabada y que no existe la clase obrera. Hacernos creer una realidad que no existe. Por eso, para el sindicato LAB es un orgullo estar aquí hoy, con vos, todas vosotras. Porque ver la fuerza de un sindicalismo combativo, que renovando la savia y las raíces, es capaz de recomponer el sujeto de clase, manteniendo con dignidad obrera el compromiso militante de soñar otro mundo posible. Porque sabemos que el camino va a ser difícil, no nos van a regalar nada. Y, desgraciadamente, en Euskal Herria de eso tenemos algo de experiencia. Cientos de presos políticos, una política de dispersión asesina. Nuestro es, como decía el compañero, nuestro ante, eh, exsecretario general, Rafa Díez, encarcelado únicamente por hacer política. Pero también sabemos cuál es el camino. Y como decía el, el cantautor Silvio Rodríguez en una de sus canciones, absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad, las buenas leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. Y ese también es el compromiso del sindicato Lab, que ayer cerramos nuestro noveno Congreso, y es el compromiso que hoy aquí se respira. que porque, al final, los pueblos que estamos invadidos, aunque no conquistados por el Estado español, compartimos la misma barricada. Y sabemos que la movilización y la lucha son la única base para crear un contrapoder real a la precarización de la vida. Tiene que ser una herramienta de clase obrera para crear alianzas en la izquierda y a la izquierda entre agentes sindicales, sociales y políticos dotando de alternativas, de contenido social, el proceso soberanista de nuestros pueblos, la independencia y el socialismo. ¡Viva la clase obrera del mundo! J.K., Irabas y Arte, siempre juntas, somos más fuertes, Galicia, Ceibe, Poder Popular. Moto agravado!